Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Voy a silenciar los micros. Hoy nos vamos a centrar, después de, de organizar el campo, organizar nuestro chi y hacer el cuerpo de espacio, vamos a centrarnos en la meditación de los tres centros. Si se va un poquito más larga la clase, pues no hay problema. Donde estés. Pues reúnes chi, cubres el ombligo y manteniendo el estado, manteniendo la conciencia en MIGMEN, te vas a hacer las cosas. ¿Okay? Muy bien. Cuando vamos a hacer una guía, lo, lo fundamental es que primero situemos a la persona en una postura correcta. Y para situar a la persona en una postura correcta, tanto sea de pie como sentado, ahora lo vamos a ver sentados. recordamos una y otra vez, elevar la coronilla, Pai Hui se eleva, el mentón se retrae, el mentón conecta con la garganta, el espacio interior de la garganta se abre, la garganta conecta con Yuchen, la zona occipital se abre. Yu Chen conecta con Pai Hui, Pai Hui se suspende, suspendido. Permite que toda la columna vertebral se estire. El coxis va hacia abajo y Pai Hui hacia arriba. Y al mismo tiempo que el coxis va hacia abajo, Hui Yin se cierra y va hacia arriba y conecta en una línea con Pai Hui. Esto es un nuevo hábito que va de acuerdo a las leyes universales de la vida y del de el fluir del chi. Desde el interior estamos y observamos los hombros y permitimos que bajen, no te preocupes, no eres la única persona que tiene tendencia a subir y a encoger los hombros. Es una impronta que todos o mucha gente tiene desde pequeño reaccionando ante el, algo que le causa temor. Se encoge los hombros y suben. Ahora vamos a relajarlos y que bajen. Nos interesa que bajen para que formen una completud con el abdomen, con MICMEN. Entonces bajan los hombros, los brazos bajan, se relajan, los homóplatos bajan, todo se vuelve transparente y conecta con la raíz de la vida, la puerta, el palacio interior de la puerta de MICMEN. MICMEN quiere decir puerta de la vida. Inmediatamente, cuando haces este gesto corporal, vas a poner de manifiesto la respiración y el motor de la respiración. El motorcito de la vida, puerta de la vida, puerta de la respiración, MIGMEN. Ahora observas el pecho y continúas guiando la postura. El pecho se hunde. Cuando se hunde el pecho, observa qué pasa con los hombros. Van ligeramente hacia adelante y naturalmente las axilas se abren. Y observa cómo circula el chi en el pecho ahora. Observa el espacio entre los homóplatos. Hay puntos tan importantes, puntos energéticos. Son zonas energéticas que se abren como ventanas. Y permiten que el chi fluya en paz, en los pulmones, en las mamas, en el corazón. Y de paso sueltas todo lo que había por ahí. <risa> Disfrutas, celebras el habitarte y el darte cuenta. Y ayudas a las personas a gozar de la experiencia interna. A disfrutar de la vida luego sigues hacia abajo y ya habías estirado toda la columna y ahora tienes que observar el vientre el vientre está relajado pero tu chi va hacia atrás y conecta con mi esta conexión ombligo mi ombligo <ríe> tiene otro nombre en chino, además de tu chi, es Shenque, es otra puerta, es la puerta del palacio emocional, del ánima y del espíritu, nada menos. Entonces conectas esa puerta con la puerta de la vida. Siempre están conectaditas, de tal manera que los vientres que tienden a relajarse demasiado y llevarse la zona lumbar hacia adelante, ahora empiezan a retraerse y naturalmente va a cambiar tu forma física, va a ir cambiando poco a poco. Migmen va ligeramente hacia adelante cuando estamos sentados y observa qué pasa en todo el abdomen ahora y qué pasa con el pecho, los espacios solamente guiando la postura cambian y el chi cambia con la observación y con el cambio de la postura que conecta con todo. Es hermoso, es una sensación muy diferente del cuerpo. La pesadez del cuerpo desaparece y todo se aligera y todo se comunica. Comunión se une. Comunicación, comunión, la misma raíz, la vida. Ahora lleva tu atención, tu conciencia y lleva tu instrucción a toda la columna y, y guíate tú misma. Se relaja toda la médula espinal y las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxis. Coxis va hacia abajo, paihui hacia arriba, el mentón se retrae y reafirmas y verificas cómo los espacios de la espalda se abren, se relajan, se expanden. Todo el cuerpo así se va convirtiendo en espacio. Espacio tridimensional, multidimensional. El cuerpo físico se transforma en cuerpo de chi. Cuerpo de chi es cuerpo fluido. Cuerpo de chi es común unión. Somos uno con el universo, con la tierra, con el cielo. Se restablece la amistad, el vínculo original. Nos servimos del universo y el universo nos nutre y el universo hace su proceso de experimentación de sí mismo a través de nosotros. Le abrimos la puerta ese amor incondicional. Jugamos con la experiencia de vida la disfrutamos. Salimos de los viejos programas de sufrimiento y entramos en la vida natural. Observamos a través de las caderas y ubicamos los pies separados al ancho de los hombros en paralelo. Las rodillas están alineadas con los pies. Y hay un fluir del chi en los tobillos, en las rodillas, en las caderas. Fluye el chi hacia la tierra y de la tierra a las piernas y de las piernas a mi men, a, mi men, a pai hui, de pai hui a la nariz, ren mai. La punta de la nariz conecta con el canal anterior, ren mai, el canal de el chi hereditario y el chi adquirido. El canal renmai va a través del de periné a través del coxis asciende por la columna, tumai, el canal de la energía esencial original. La energía Yuan nutre el cerebro, todo el universo. Se manifiesta en una completud en el cuerpo y el cuerpo es una completud universal. En el centro de la cabeza ahora nos ubicamos profundo. Podemos en este momento abrir los ojos, mirar un punto en el horizonte vacío. Pero desde dónde miramos, desde detrás de los ojos, desde el palacio Shenchi, a través de Jin Tan, el punto vacío sin pestañar, y desde lo profundo, ese punto vacío se funde con nuestra mente, nuestra conciencia muy lejos. Y lo atraemos, lo atraemos, lo atraemos. Y cuando atraviesa el entrecejo, cerramos suavemente el párpado superior y el inferior a la vez. Y seguimos entrando por dentro de yintan Conectamos con Yu Chen y bi Nos quedamos en el palacio Shen Xi. La puerta del cielo abierta, Paijui abierto, quintan abierto, desaparece la parte superior de la cabeza, desaparece el frente, desaparece la parte posterior. Decimos el sonido EN, un sonido simple, EN con la lengua relajada, sin tocar el paladar. Mm. Dientes entreabiertos, labios entreabiertos, mm. la sonrisa interior, mm. los ojos sonríen pero están muy relajados, la boca sonríe, las comisuras se elevan, la parte posterior de la nariz sonríe, el palacio, Shenshi sonríe. Tu corazón de bebé sonríe, todas las células sonríen. ¿Quién dice M? ¿Quién sonríe? ¿Quién observa? Todo en la cabeza se relaja y se expande. Y nos fundimos en este campo de amor con todas las conciencias puras y la buena información y enviamos, hacemos nuestra parte, enviamos esa buena información. En este campo de conciencia todos incorporamos rápidamente y de forma natural la autoconciencia, la completud, todos recuperamos de forma natural la salud la abundancia de Chi, todos la hacemos tan profunda esa abundancia que se funde con nuestro Chi hereditario que reside en el palacio Mignel y nutre y enraiza y así fortalecemos toda la fuente de salud, toda la fuente de la vida, toda la fuente de renovación y reparación del cuerpo, toda la nutrición de las células, de todos los órganos, de todas las células madre. Nos fundimos corazón a corazón, mente a mente, somos tierra, somos cielo, somos naturaleza, desde el centro de las palmas, yong chuan desde el centro de los pies, disculpa, desde el centro de las palmas, lao-kong desde el centro de los pies, yong chuang, desde el centro de la cabeza, tian men, pai hui, desde Migmen, men, Chung, chong, Chu, Ta chui, Somos Ding, Tien, Li, Ki. Tien, Ren, Hei. Somos Ching, Song Somos... y Chong. Relajación, la conciencia se funde con todo el cuerpo de Ching. Se hace una completura. nos fundimos con el campo de conciencia mundial, con el chi más puro, universal. En ese campo, lo que es, nace de tu corazón, como anhelo, ya está realizado. Nos hundimos con el doctor Panmin, con la conciencia pura de todos los maestros espirituales y maestras de todo el planeta. Y con todos los practicantes del amor, de la ciencia del corazón. Y ahora nos identificamos completamente y atraemos ese campo porque somos ese campo y somos el chi universal y venimos al centro de la cabeza y hacemos más claro ese vacío esa completud diciendo el sonido x y Chú. Cada espacio celular y extracelular, cada fluido, cada tejido, cada órgano, se expande. Al expandirse, se descomprime todo el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema inmune y se unifican. Y nos comunicamos, nos intercambiamos ahora conscientemente, suelta toda tu experiencia intelectual y solo queda la observación relajada, relajada la intención, suelta todo control. Minjue, la conciencia pura va a través del cuello. Jue. De modo muy simple, sencillo. El chi cambia, se afina, se expande el cuerpo de chi y el chi universal penetra. Todo es cun cun tan tan, juan juan Jujuchi. Hu vacío más no vacío. Vas a través de los hombros y brazos, exploras de forma natural y ligera, eres capaz de ir a cada articulación, a cada hueso, a cada célula de la piel, a toda la vida orgánica que eres, y habitarla, fundirte con cada parte, y todo se vuelve consciente, fino, puro espacio vacío. Y vas a través del pecho de la espalda alta. Todo está recibiendo el amor del campo de conciencia. que es tu amor ahora? Y toda la información está penetrando profundamente. Desaparece cualquier injuria, cualquier sufrimiento. Desaparece por completo cualquier bloqueo y cualquier temor se disuelve. El cuerpo está completamente saludable e íntegro. El cuerpo de Chi está completamente íntegro, valga la redundancia. A través de los pulmones, las glándulas mamarias, el timo, los ganglios, cada glándulas linfáticas, a través del de corazón, deja de reflejar. Deja de tener pena por tu cuerpo, porque ese cuerpo que veías con pena es el cuerpo del pasado, el cuerpo eterno, el cuerpo de este instante está saludable, lleno de vitalidad, muy equilibrado y armonioso. Y este es el cuerpo a partir del cual vas a volver a nacer. En cada práctica, nacemos juntos, nos volvemos a nutrir del universo y ahora conscientemente nos amamos con ese amor universal. Yo soy chi. Yo soy Minyue. Minyue. Mi estado de conciencia puro. Me ama. Me amo. Todo en el universo es chi. Es un chi puro de puro amor. Completamente fiel, nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Solo basta abrirle la puerta, las ventanas, los poros. Abrirte por completo. Me fundo con el universo, soy una con él. el universo me nutre, todo se transforma, soy Universo, Minyue a través mi estado Minyue, mi conciencia pura, autoconsciente tan Grande que abarca todo el campo y a todo el universo, va a través del abdomen y dice en cada órgano, en cada entraña: el hígado, la vesícula biliar, xu". el páncreas, el bazo el estómago y los intestinos explora y experimenta tu cuerpo de vacío tu cuerpo de chi tu cuerpo de tres dimensiones que se expande infinito y se llena de chi puro universal y en la expansión desaparecen todos los bloqueos todo se refleja hermoso armonioso y lleno de vitalidad, todo se refleja aliviado, sonriente, como un bebé nutrido completamente, descansas en el vientre del universo. Mm. Siguiendo a Minyue a través de los riñones, el chi puro de los pulmones y el corazón, se ancla, se enraiza, se funde con el chi de los riñones y experimentamos el centro. Observa cuánto pueden bajar los hombros. Y observa cómo el chi del corazón se relaja y baja, baja. Y asienta en lo profundo del palacio de Observa el centro del universo. Llueva a través de la vejiga y los órganos sexuales. Dices... Shh". Todo es un espacio único ahora. Hui hacia Pai Hui. suspendido. Tú en el centro, el centro en Migmen. Ming Yue en Migmen. Observa. Desde el centro desaparecen todos los altibajos emocionales. El corazón se ha relajado y todos los órganos se han relajado. Desde el centro la nutrición es perfecta. No tienes que hacer ningún tipo de juicio. Desde el centro puedes observar la vida sin alterarte. Desde el centro, como un sauce, muy relajado. Te meses en el pulso inicial. Mingyue, nuestra conciencia autoconsciente llena de buena información a través de toda la columna. Chín. A través de los miembros inferiores. Chín. dices is dices en dices Juan dentro del palacio negro El estado es perfecto. La postura es importante. La conciencia de la postura es más importante. Darte cuenta de cómo fluye el chi, de cómo ha cambiado tu cuerpo ahora, de cómo todo es pura paz, puro silencio. Y respiras en lo profundo de mi nuestra conciencia autoconsciente, descansa, durmiendo sin dormir, y ya hay una completud, todo lo de arriba unido, todo lo de abajo unido, todo lo de arriba y lo de abajo es una unidad, eres una unidad con el campo de chi que rodea el cuerpo, eres una unidad con todo el universo y todo el campo, de conciencia comunitario min jue, con una unidad con el amor incondicional universal. Nada hay separado, respiras y todo el universo respira en mi mente. Y cada inhalación expandes y te fundes con el universo. Y cada exhalación el universo penetra profundo y te fundes con el universo. Agüeca un poquito más el pecho. Despacio nos vamos a poner de pie. Desde la completud que somos. si estoy guiando en este momento, adapto el dispositivo para que se me vea lo más centrada y lo más entera en la pantalla. Ahora unimos los pies y vamos a experimentar la completud con el cuerpo en vertical y vamos a volver a organizar la postura. Paihui hacia arriba, el mentón hacia atrás, conecta con la garganta, espacio vacío. La garganta conecta con yu chen, la zona occipital. yu chen conecta con Paihui, elevamos, suspendido Paihui, la puerta del cielo abierta. La punta de la nariz con el mentón, el mentón, con la garganta, la garganta, con yu chen, yu chen con pai hui, primer círculo, se abre toda la columna, coxis abajo, pai hui arriba, hui yin y pai hui hacia arriba, cervicales abiertas, yin tan abierto, Yuchén abierto, sonrisa interior, ojos relajados, comisura de la boca hacia arriba ligeramente. Respiro en mi mente. Observo la punta de la nariz. Conecta con la línea media anterior. Ren Mai, Conecta con el periné, el periné, hui yín, coxis y sube por toda la médula, las vértebras. Yuchen, antes, shenchu Tachue, Tachui, Yu chen, pai hui, el gran circo. Suavemente mecemos adelante y atrás. Migmen está hacia atrás y Tuchi, siempre conectadito con Migmen. Hacia adentro. Vamos haciendo completudes y observamos yion chuan en la planta de los pies y otra vez ding tian li -di. la completud tian ren -hei. debe estar relajada xing son y chong El cuerpo se relaja y la mente y la conciencia se expande y se funde con el cuerpo profundamente. A completud. Llevamos el peso a los talones y deslizamos las puntas en el chi y el peso a las puntas y deslizamos talones en el chi. Abrimos en paralelo. Y vamos a primero abrir más los espacios. Y vamos a iniciar con una cabeza de grulla hacia adelante, bajando al pecho y subiendo vértebra a vértebra hasta la primera, la cabeza va hacia atrás, el mentón arriba al horizonte, va bajando y muy flexiblemente va involucrando a las vértebras dorsales, como si hiciéramos muy grande el círculo y empiezan a circular también por las vértebras dorsales, una cabeza de grulla, un cuello de grulla, hacia adelante, muy grande, los brazos también se involucran, las lumbares, Observa Yun Chuan muy bien fundido con la tierra, los dedos se sienten, el centro del pie se siente. Observas Lancón y disfrutas de esta oruga que comienza con una cabeza de grulla y bajando. Observas el palacio Migmen. y aunque estás haciendo esa cabeza de grulla, centras todo el movimiento ahora en Migmen e incluyes también el giro de hombros, inhalando y exhalando, Inhalas cuando los hombros van adelante y arriba. Exhalas cuando van atrás y se cierran y aprietan los homóplatos. Y bajan los hombros cada vez más. Se hacen transparentes. Muy libre. Las piernas se unen. Toda la completud está girando. Todo el universo gira. Inhalamos y exhalamos. Muy claro, Migmen, Guía todo el movimiento. Minjue observa, respira en Migmen, y respira la completud. Inhala y exhala, disfruta suavemente vamos a detener el giro y vamos a cambiar la dirección cabeza de grulla hacia atrás desde arriba baja hacia el frente arriba se retrae el mentón y sube para y baja y vamos involucrando las dorsales Y luego las lumbares, los brazos, las piernas. Muy suave. Todo es de chi. Y centramos en mis mentes. Los hombros giran, vacío más no vacío. Toda la completud universal está girando. El cuello de grulla ahora es un gran dragón, toda la columna. De puro chi transparente. Muy relajado como un sauce, meciéndose suavemente con el viento, con la brisa. Ahora suavemente vamos a aquietar y deslizamos los pies para que nos quedes al ancho de los hombros. Podemos abrir ligeramente los talones, pero si esto nos hace perder el equilibrio, los ponemos en paralelo. Ahora vamos a entrar en la meditación de pie. Otra vez observamos la postura. Pai Hui suspendido en el océano universal. El mentón se trae hacia atrás, conecta con el espacio vacío de la garganta desde la punta de la nariz al mentón, del mentón a la garganta, de la garganta a Yu chen, de Yu chen a Pai paihui Pai hui sube, huiyin sube, balanceamos ligeramente, como un sauce suave, desde la punta de la nariz, todo a lo largo de Renmai, Periné, Huiyín, coxis, sacro, lumbares, dorsales, cervicales, dorsales, Shenchu, dorsales, tachui, cervicales, yuchen, Yuchen Paihui. Respiramos en Migmen, balanceamos y suavemente tomamos una gran bola de chi. Pecho relajado, Migmen hacia atrás, Tuchi hacia Migmen. Hacemos el gesto de sentarnos. Llevamos el peso del cuerpo de Chi ligeramente hacia el frente. Nos asentamos en Yong Chuan abierto. Si somos principiantes, bajamos un poquitito nada más. Las rodillas y los tobillos son almohadillas. Amortiguan completamente las caderas, hui Yin hacia arriba. Conecta con Pai Hui. Sostenemos la bola de chi y permitimos el fluir desde los pulgares. Permitimos el fluir desde los meñiques. La puerta del espíritu, la puerta del Shen, Shen Men, abierta en las muñecas. La, si eres principiante, la bola de chi trae la frente al ombligo. Si eres practicante, avanzado y llevas muchos años. Lleva la esfera de chi un poquito más arriba. Los codos están suspendidos, las rodillas suspendidas. La completud de la parte alta del cuerpo está muy clara. Retrae el mentón desde la punta de la nariz a la garganta de la garganta a yuchen de yuchen a Pai hui, paiju hui suspendido cabeza puerta del cielo completamente abierta sonrisa interior ojos relajados los ojos sonríen descansan completamente los oídos escuchan por detrás, ojos y oídos son una completud, captan la completud del universo. Relajados, entrecejo abierto. La punta de la lengua toca ligeramente el paladar superior. los dientes y los labios ligeramente en contacto. El chi del corazón en lo profundo, conectado con el chi de los riñones. sentados en una silla de chi. Minyue está en Mikmen. Observa el pulso respiratorio del chi. Al inhalar, el chi se concentra en el palacio migmen. Al exhalar se relaja y hacia paihui y al exhalar observas cómo el chi baja a través de las piernas y yon chuan se funde con la tierra. Y al mismo tiempo el chi de la tierra sube hacia mi mente. Todo es una completud. Eres un hermoso sauce con todas las ramas cayendo suavemente junto al río. El sol está en tu vientre. Todo se vuelve muy cálido. Observa tus manos. Y tus pies han de estar cálidos, tibios. Es una forma de comprobar la completud. Si no están cálidos, Otra vez recuerda la postura, relaja, abre, céntrate en Migmen, permite que el universo te nutra, que la luz del sol cálida inunde todo todo tu espacio del abdomen y permite que todo el universo respire en el Tantien Bajo, en el Palacio Migmen. Todo el universo te rodea y penetra, todo el Chi del cuerpo va hacia el Palacio Migmen, el chi sexual, el chi nutricio, todo el chi de los órganos, se concentra en mi gmen. Silencio. Si eres principiante, no te plantees tener los brazos hacia adelante. Humildemente baja los brazos hacia el abdomen y explora paso a paso la experiencia hasta intimar con lo que eres. Si hay tensión, no hay dolor. Relaja, di. Respirando sin respirar. Todo el espacio-tiempo es uno solo. No hay yo, no hay tú. Somos uno, el universo nos nutre. Amas tu cuerpo físico y tu cuerpo de chi. Es uno solo, fluido, abundante, sin hacer nada, todo se realiza. Sueltas todo control. Desaparecen los brazos, las piernas. Solo está Migmen respirando. Sin respirar. La sonrisa interior. Si necesitas ajustar la postura, que sea muy suave el movimiento. Poco a poco vas a ir encajando en la postura. Ningún movimiento es brusco, Céntrate en MIG MEN, baja más, relaja más, como un sauce. Todo el Chi puro, universal, hacia Migmen. Todo el Chi del Tanti en alto y el Tanti en medio en Migmen. Todo el Chi de la tierra y el cielo en Migmen. Todo el chi de la naturaleza en mi Migmen, un espacio infinito, mi se nutre en migmen. El chi se hace muy abundante, se funde con el chi interno y así creamos un cuerpo nuevo, joven, flexible, Sostenemos la bola de chi la bola de chi nos sostiene. Todo el universo se autosostiene. Hui -yin y pai hui una línea. El pozo del hombro llega a mi. Jmen, La punta de la nariz al mentón el mentón a la garganta la garganta a yuchen yuchen a pai paihui pai hui suspendido huyin hacia pai hui. la punta de la nariz ren mai ren mai Huijin, Wei Lu Toda la Médula, Shenchu Ta Chui, Yu Chen, Pai Hui, Lao Gong Shen Men, Tan Chong, Tu Chi, Hui Yinpai Hui, Yong Chuan, Migmen Men, Mik Men, Yong Chuan, respira. Suelta todo control y toda la información de la postura. Ojos sonrientes, oídos relajados escuchan por detrás, corazón y riñones son uno solo, Despierta el chi sexual. Se funde en mi El chi de la parte anterior del abdomen se funde atrás. Tu chi hacia mi El chi del pecho baja. El chi del tanti en alto. Min yue en mi Suavemente. Pai Hui comienza a subir. Solo sube Pai Hui, no suben las piernas todavía. Sube Pai Coxis hacia abajo y ahora sí se elevan las piernas desde Pai Hui. Deslizamos los pies en el chi al centro y vamos a llevar las manos al centro del pecho manos geshi elevamos por encima de la cabeza, manos unidas, estiramos todo el cuerpo de chi estiramos, separamos las manos desde el meñique al pulgar, separamos palmas al frente, bajamos, todo el universo. una unidad. Llegamos a la línea de los hombros, giran las palmas hacia arriba. Manos al frente atrayendo todo el chi. Al ancho de los hombros se detienen. Los dedos medios reflejan yin tan, conectan con Yuchen ilumina el Tan alto, relajamos los codos y retraemos el Chi de regreso al Tan medio, los dedos medios presionan sin presionar tapado, en la línea media axilar a la altura de las mamilas, los dedos medios conectan con el centro, conectan en el centro del pecho. Las manos van hacia atrás, atrás, atrás, atrás, palmas arriba y se abren por el lateral. y En el lateral giran las palmas hacia el frente atraen el chi desde todas las direcciones hacia tu chi, hacia mi, mecha o hacia el tantien bajo. Cubrimos con ambas manos el ombligo, mujeres primero la derecha, hombres primero la izquierda. Y comenzamos a girar. En sentido horario, abajo a la derecha, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, desplazando la piel, no las manos. Cuatro. 5 6 La bola de chi del tantien, la bola de chi en el palacio Migmen, gira. 7 8 9 Y ahora giramos en sentido contrario, abajo, izquierda, arriba, derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dónde está mi Joel, mi Mickman? 8, 9. Aquietamos, respiramos. Mm. Relajamos las manos. Entreabrimos los ojos y movemos, dejamos que el cuerpo se mueva. Como quiera. Muy bien. Disfrutamos e integramos la experiencia completamente. Sin dispersarnos, seguimos con la conciencia en MIGMEN para evitar la pérdida del chi, que tan amorosamente hemos ido reuniendo y nos sentamos cuando queramos o nos quedamos de pie.